Hola, mis hermanos, hola, hola, cubanos. Estoy aquí con ustedes en esta directa ahora. No sé si me voy a estar pudiendo conectar. Estoy tratando de tallar personas, las personas que se puedan ir sumando a esta directa, por favor. Todos sabemos lo que está pasando ahora mismo en Cuba. No sé si estoy conectada. Cuando viene a ver, no estoy ni conectada. Bueno, estoy tratando de convocar personas acá. Las personas que puedan estar en esta directa, por favor, compartan. Aunque sé que en este momento están quitando ya el Internet. Prácticamente van a quitar el Internet en Cuba completo. Las personas que se puedan ir conectando. Siempre habrá en Cuba quien pueda tener una señal. ¿Verdad, militar? No estoy mirando pantalla ahora. Por favor, le pido a las personas que se puedan ir sumando. Transmitir este mensaje es muy importante. Tenemos lo que todos estamos queriendo, ¿verdad? Ok. No que decían que el pueblo cubano carnero. Pues los carneros son leones. Porque cuando aprieta la soga. Se acaba el carnerismo. Se levanta la fuerza. Se pierde el miedo. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Porque cuando ves que ya la vida empieza a peligrar. Ahí es donde empieza tu fuerza también. Mis hermanos. Estoy tratando de convocar personas aquí, por favor, los que puedan ir compartiendo esta directa. Aquí estoy con ustedes, los que puedan compartir, ya me voy a conectar hacia ustedes. Importante, en este momento que estamos viviendo todos, que ya lo deben de saber, que hay manera, ya lo saben. Caimanera ha salido también a las calles, confirmado, Marianao, El Cerro, 10 de Octubre, Guaymar, Ovedado, Miramar. En las calles, confirmado. ¿Ustedes vieron cómo quitaron ese video inmediatamente de Caimanera? Yo no voy a seguir en esto. Bendiciones, bendiciones, Leo Charlie, Leyani, Noepad, bendiciones. Eh, no te deja Dios es grande, no te deja, estamos en contacto acá, gracias, gracias a todos ustedes que están acá, por favor, transmitan el mensaje. Bendiciones para todos ustedes, a los cubanos que están en Cuba. Sé que ahora es muy difícil que pueda haber alguno de ustedes aquí, por favor, no creo que haya ninguno de los de Cuba acá. Muchas áreas ya están sin internet allí también, ¿ok? Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, se los digo, gracias, gracias. Quiero dar un mensaje aquí, mis hermanos, por favor, compartan. Municipio Cotorro también está en las calles, perfecto. Caimanera, ya todos ustedes lo saben cómo quitaron ese video. Ustedes vieron cómo quitaron el video. Marianao, Marianao está confirmado que está en las calles, mis hermanos. El Cerro está en las calles, 10 de octubre. Guaymano, Vedado, Miramar, me perdonan, me perdonan. Les voy a explicar una cosa para las personas. Les voy a decir algo. Compartan este mensaje, porque este mensaje realmente, porque real, si el pueblo cubano no está teniendo internet, los militares sí van a tener manera de poder tener internet. Los militares sí. Y militar que me veas, que militar cubano que tú me veas, entiende que este es el momento de unirte al pueblo cubano. Militares cubanos, este es el momento de unirte a tu pueblo. Este es el momento de unirte a tu pueblo, de estar con ellos ahí. No, paz lo mismo he sentido yo. ¿Qué te puedo explicar? Pero es una mezcla de sentimientos. Es ver a ese pueblo a ese pueblo que estamos hablando, ve, que es carnero, que es carnero. ¿Qué quiere? ¿Que te aficiemos, Pues te vamos a afinciar. Te ponemos un parón y te afinciamos. Pero la dictadura lo está afinciando también. Y se van a levantar esos, que es lo que yo te digo, que, que no tienen cómo sobrevivir ya, que están desesperados. Ustedes vieron hoy lo que yo puse también de mi lady. Una cubana de allá también, de Orguín, ya se le acabó el miedo, ya le habla directamente a la dictadura, ya le dice lo que tiene que decirle. Pero es importante porque aunque el pueblo, aunque el pueblo ahora mismo le quiten el internet, militares que estén conectados ahora mismo, que tengan acceso para saber que realmente deben de apoyar al pueblo cubano. En los lugares donde está ahora mismo levantado el pueblo, empiecen a pensar, empiecen a hacer barricadas, empiecen a empezar a declarar territorios libres en Cuba. Si ahora mismo Caimanera, tengo entendido, ya no sé las cosas cómo han cambiado, pero tengo entendido que ahora mismo a Caimanera no había logrado llegar la policía todavía. Es lo último que supe, puede haber cambiado. Puede haber cambiado. De nuevo estoy yo con esta computadora con el volumen. Perdónenme, aunque no lo crean, todavía he estado. Ok. Señores, todavía no han entrado ellos ahí a Caimanera. Por lo menos hasta lo último que supe. Y la manera que diremos, bueno, ¿cómo vamos a podernos comunicar? Pero si hay una manera, alguien, que surge una posibilidad, que hagan saber, la estrategia tiene que ser crear también barricadas, porque si están en barrios, que hay casas, que no puedan entrar a los barrios, que saquen para afuera lo que sea, que creen barricadas para que la policía también se vea impedida, compartan esta directa, por favor, que puedan ver sin pedidos ellos, pero que los militares se den cuenta, las batas blancas, los médicos, las enfermeras, los cirujanos... Pónganse sus batas blancas, salgan porque no hay mayor respeto que ver a los profesionales unidos al pueblo en la calle, a los profesionales que saben ustedes que no están pudiendo salvar vidas en Cuba, que saben ustedes que están en los hospitales para ver morir a las personas, Artemisa también está en las calles, está diciendo Leo Charlie también aquí ahora, entiendan los médicos en Cuba, los profesionales de la salud, pónganse sus batas blancas, Ejemplo hay de otros países, y los militares que acabes de mirar, que acabes de mirar que incluso la Organización de Naciones Unidas, a pesar de la complicidad que tiene con el gobierno de Canel, la Organización de Naciones Unidas ha tenido que reconocer el porciento de miseria que tiene el pueblo cubano. Ellos han tenido que reconocer que la dictadura está matando de hambre al pueblo cubano y que lo único que va a haber como producto es una rebelión y es lo que están viendo ahora mismo. Entonces, pueblo cubano, a ti te están mirando. Y te están mirando hace rato. Entonces tú, militar cubano, entiende algo militar cubano, que este es el momento de unirte a tu pueblo. Este es el momento de salvar a tu pueblo. Este es el momento de tú también liberarte, porque tú también eres un esclavo, porque a ti el tirano también te tiene avasallado. Y este mensaje que yo doy es el mismo que van a dar todos los cubanos hoy. Todos los cubanos, unos estamos hablando desde aquí, otros están en las calles. Ahora me dijeron que en el Versailles ya habían abierto puertas para que las personas fueran para el Versailles. Desafortunadamente yo no puedo ir para allí, pero estoy donde estoy y estoy tratando de comunicarme. Pude tener comunicación con la gente en Cuba, pude tener comunicación hasta que ya no hay comunicación. Ya no tienes manera de contactarte ahora con ellos allí, ya no sabes. Es la incertidumbre que entonces tiene uno aquí de lo que está pasando. Y es importante poder decir esto. No es paz. Acaban de, acaba de decir que Artemisa está en las calles, repito, Caimanera también que fue primero que supieron, Marianao, El Cerro, 10 de Octubre, Guaymaro, Vedado, Miramar y Santiago no han dicho nada ni han confirmado nada, Jessica Villarreal no puedes compartir mi amor porque cuando yo entro aquí es muy difícil conmigo, las directas mías Jessica las bloquean, al momento que estoy en directa me las bloquean, yo no sé si bajando a la derecha te va a dar la oportunidad de compartirlo. Eh, ok, el pueblo de Mantilla está incomunicado también San Antonio, San Antonio está en las calles San Antonio está en las calles, San Antonio de los Baños es difícil ahora mismo, estamos tratando bueno, hay personas que pudieron compartir compartan por Messenger señores, miren, les voy a explicar una cosa si a mí me bloquean, si yo no puedo hablar o compartirle, o Charlie, por favor, los aeropuertos están militarizados escuchen esto lo que está hablando Leo Charlie también por acá copiando el enlace me dice Leyani, señores si a mí no me, no me dejan compartir o no sale el que me esté viendo aquí que repita lo mismo, no importa quién lo diga, lo que importa es que se sepa, el mensaje a los militares cubanos que entiendan que este es el momento de unirte a tu pueblo, que te unas a tu pueblo y yo sé que tú vas a decir y, y si pasa algo y si me cogen, bueno el problema es ese, esto es sin miedo ya, Militares, esto es sin miedo. Porque el pueblo se va a hacer más fuerte cuando tú puedas estar con el pueblo. Si tú estás con el pueblo, ahí es donde el pueblo va a ser más fuerte también. Porque aunque no lo hagan, el pueblo lo va a hacer porque se está muriendo de hambre tanto como tú. Porque tú no eres de los militares que están al lado de Canel, que comen un poquito mejor. Y los que están cerca de Canel, dense en cuenta que este es el momento de ustedes también hacer lo que tienen que hacer. Esto es un mensaje a los militares cubanos, que este es el momento de apoyar a tu pueblo. Yo me quiero enfocar a esto. A los militares cubanos, ayuden a su pueblo. Si te mandan ahora para un pueblo, si te mandan a reprimir, llega allí y quítate la camisa, quítate todo y dile patria y vida a tus hermanos para que sepan que tú estás allí con ellos. Que se acabó la dictadura esta arriba del pueblo. Ustedes también son esclavos. A los médicos, a los profesionales de la salud, salgan con sus batas blancas. ¿Quieren salvar vida? Salven vida pueden salvar vidas así, con sus batas blancas, con sus batas blancas. Y nosotros, desde acá, desde el exilio, y es lo mismo que yo estoy diciendo, nosotros no es que seamos tres o cuatro, aquí en el exilio, por lo menos acá en los Estados Unidos, si es preciso que nos tengamos que unir todos para irnos para la Casa Blanca y formarle lo que tengamos que formarle ahí a Biden, lo formamos porque no vamos a dejar que maten a los hermanos de nosotros allí. Eso no puede pasar. Por más leyes que tengan, tenemos un derecho. Y Estados Unidos, Biden, si ustedes no están ayudando al pueblo cubano, ahora no se aparezcan cuando el pueblo cubano gane la lucha. Porque no se van a aparecer después ustedes. Allí no lo vamos a permitir tampoco. Eso va a ser otra segunda guerra entonces. Va a ser otra segunda guerra. Quien no esté conmigo cuando yo lo necesito, que no venga cuando no me haga falta. El pueblo cubano ahora necesita ayuda de todos. Mr. Biden, the Cuban people is on the street right now, we need help, and if you want to help us, you need to help us right now, if you don't help us now, don't come later, you have the military base of Guantanamo there, and you know that you are in risk too, you are in risk, because Russia is looking at you, and they having Cuban government there, the Cuban government ship is there, doing negotiation with Russia, You need to help the Cuban people too. If you don't help the Cuban people now, don't come later to talk to us. We don't gonna talk to you. So, me perdonan, pero yo necesito que se sepa y que entienda este gobierno que el pueblo cubano necesita realmente ayuda ahora. Ahora, no es después. Basta de complicidad. Ellos tienen la base naval de Guantánamo allí. Ellos saben que Putin de Rusia está haciendo negocios también con Canel. Tiene que saber Estados Unidos que es un riesgo para ellos también. A ellos le tiene que interesar. Ellos tienen que mirar. Y estoy segura que en este momento están mirando. Como mismo miraron el 11 de julio. Porque cuando el 11 de julio se motorizaron los militares americanos. Porque ellos saben que tienen allí por donde le den a ellos también. So, en este momento yo estoy completamente convencida que el gobierno de los Estados Unidos está mirando lo que está pasando y se está motorizando también, porque ellos no son bobos. Ellos saben que la soberanía de este país, de Estados Unidos, está en riesgo, porque ahora mismo con un pueblo levantado, si a Rusia le da la gana de decir vamos a mandar ayuda, vamos a hacer algo allí, entonces en ese momento sabe Estados Unidos que la están perdiendo ellos también. Teresa, si el presidente no toma medidas con el país de Cuba a favor de Cuba, vamos a tomarlos nosotros los cubanos. Exactamente Eduardo Pérez, si aquí no hay medidas para tomar, la tomamos nosotros los cubanos. La tomamos todos nosotros los cubanos. Y hacemos lo mismo que dicen en Cuba, lo que decimos nosotros. Si vamos todos, no van a poder meter presos a todos. Si vamos todos, no van a poder meter presos a todos. Entonces, si este país no entiende que nosotros necesitamos que nos ayuden a hacer una intervención militar, intervención militar, y que no me hablen de derramamiento de sangre ni de nada, no se logra la libertad. Si no hay un derramamiento de sangre. Y no lo queremos porque nosotros no queremos un derramamiento de sangre. Pero es necesario porque antes que derramen la sangre de nuestros hermanos. Que entonces haya intervención militar a Cuba. We need intervention military. Intervention in Cuba, Biden. This is what we need right now. We need it. They're gonna kill our people. They're gonna kill our people there. And if you don't gonna let us to go there, we're gonna do it. We're gonna do it. And you're not gonna get all the Cuban people to put it in jail. You cannot do that. And we're going to be together fighting for our people. We don't going to let them to kill them ustedes tienen que entender y me perdonan que me ponga a estar hablando en el inglés que aprendí porque yo soy cubana y mi español es el más perfecto pero que lo entienda los Estados Unidos si ellos no van a intervenir militarmente nosotros no vamos a dejar que maten a nuestros hermanos y si aquí cuando te ponen en la, en la frontera o cuando te pongan en el medio del mar no te van a dejar ir para allá no van a poder dejar ir a uno o dos pero van a tener que dejar salir un pueblo cubano entero por ir para allá y nos van a tener que dejar entrar no podremos entrar ahora por avión porque ya tienen militarizados los aeropuertos pero aquí hay muchas maneras de entrar. Y aquí los guardafronteras no se pueden oponer a nosotros para salvar a nuestros hermanos. Porque muchos guardafronteras hay que son cubanos, americanos y tienen raíces cubanas. Y lo mejor que pueden hacer es bajar cabeza y dejarnos pasar. No vamos a permitirlo. Esta vez no puede pasar lo mismo que el 11 de julio. Esta vez no puede pasar. Esta vez no puede ser esto un nuevita. No puede ser un nuevita, no puede ser. No puede ser cuando se ha levantado un pueblo y todo ha ido al piso. No puede ser cuando vemos tantos cubanos levantados ahora. Cuando hay un estallido aquí empezando. Lo dijimos, lo hablamos, 20 de mayo, día de la independencia, salir el cubano a defenderse, a luchar. Y eso es lo importante. Yo estoy aquí, tú estás allá, el otro está allá, pero ellos están en Cuba. Ellos están ahora enfrentados al enemigo, al verdadero monstruo. Y esto es importante que lo mantengan. El llamado a los militares. Lo quiero repetir. El llamado a los militares. El llamado a ustedes a que en las áreas donde puedan estar. Quien pueda tener una comunicación. Porque nosotros acá tenemos personas también que logran comunicarse. Hay militares que tienen manera de comunicarse y conectarse. Entiende que estás viendo un pueblo insatisfecho. Entiende que estás viendo un pueblo cansado. Entiende que ese pueblo que está cansado. Militares. Ese pueblo ya. Se cansó. Ese pueblo va a ir en contra de ti. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú vas a levantar el arma contra un pueblo que está haciendo lo que está haciendo. Porque el gobierno que tiene es una dictadura asesina, criminal, que los está matando a ellos y te está matando a ti. A ti. Que sabes que cuando sales cada día y te pones ese uniforme, más bien lo que tienes que sentir vergüenza, porque tú no puedes sentir orgullo, militar. Militar, tú no puedes sentir orgullo de mirar al pueblo tuyo, de mirar cómo están matando gente. No puedes, por más revolucionario y por más fidelista que tú te creas. Y si tú eres de los que dice yo soy fidel, quiero que sepa que eso se te acabó. Se te acabó. Tú vas a ser uno entonces de los que no te vas a unir al pueblo, pero los mismos que están a tu lado, militares como tú, te tienen que amarrar, te tienen que coger y tienen que sacarte de circulación porque tú eres un peligro para nuestros hermanos. Yo necesito que todos entiendan que en este momento es algo muy importante para nosotros aquí en el exilio ver a nuestros hermanos. Los hermanos que están en Europa, que estén preparados, que estén conectados para saber en el momento que tengan que ayudar. Porque si aquí no son suficientes los cubanos que hay en América, que se entere Biden que hay muchos cubanos en Europa que pueden coger un avión y venir para acá con nosotros. Que se entere Biden que los cubanos estamos regados alrededor del mundo, pero venir aquí a los Estados Unidos es coger un avión y llegar. Llegar y estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo. No van a poder controlar entonces nada de lo que nosotros hagamos aquí. Los militares aquí en los Estados Unidos saben perfectamente lo que está pasando en Cuba también. Ellos lo saben. No están de acuerdo con el genocidio que hay en Cuba. No están de acuerdo con lo que está pasando. Lo que pasa es que tenemos un presidente aquí retardado mental. Lo siento, porque yo para decirle a Biden lo que tiene que hacer, por obligación, lo que él tiene que hacer, no le tengo que dejar de decir la verdad. Es un retardado mental que no se da cuenta de lo que está haciendo. Porque todo lo que ha hecho en este tiempo ha sido cometer errores. Porque cuando Trump estaba, las medidas que puso Trump podían haber ayudado a eliminar esta dictadura. Y cuando llegó Biden, con todas sus estupideces, acabó con todo lo que se estaba haciendo y acabó con América también. Entonces no. No lo vamos a permitir que vayan a matar a nuestra gente allá porque me vengan a decir a mí que es terrorismo. Bueno, si es así, terroristas somos todos entonces. Seremos terroristas todos los cubanos, pero no vamos a dejar que maten a nuestra gente allí. No lo vamos a hacer. Si tenemos que salir para donde tengamos que salir, vamos a ir. Y si la ONU está tan consciente de lo que está pasando con el pueblo cubano, pues a la ONU vamos. Ya yo me cansé de estarle gritando a esa gente y de estar hablando de nada. Pero en este momento está nuestro pueblo allí. Y en este momento el exilio, como mismo decimos que el pueblo cubano preparado, el exilio preparado ahora, los que estamos en América estamos acá y sabemos que si Miami es el punto de partida, si tú estás viviendo por Jacksonville, si tú estás viviendo por Dallas, donde quiera, por Texas, wherever it is, por donde sea que tú estés, acuérdate que el punto de encuentro es aquí. Acuérdate que aquí es donde está la olla de las 90, de las 90 millas, allí mismo en Cayo Hueso. Acuérdate que es aquí y que va a salir de aquí, desde Miami. De aquí va a salir. Y si tú estás en Europa, vete preparando, vete mirando. Es más, vayan mirando hasta los pasajes. Porque ustedes no saben en este momento, mis hermanos, en Europa, qué es lo que puede pasar. Y si nuestro pueblo necesita ayuda, se lo tenemos que dar. Se lo tenemos que dar. Nosotros no podemos dejar al pueblo abandonado. Tenemos que darle ayuda a como dé lugar. Y tenemos que ir para allá y no precisamente a conversar. No vamos a conversar, Canel. No vamos a conversar militar. Por eso te estoy hablando. Únete a nosotros porque nosotros no vamos a conversar. Y si el pueblo cubano no tiene armas, nosotros sí tenemos armas. Si el pueblo cubano no las tiene, nosotros sí la tenemos. Sí la tenemos. Y a mí que me digan terrorista. Y si me van a mandar a buscar, mejor que me vengan a buscar ahora que estoy aquí. Que vengan, que entren por aquí, que me recojan ahora a mí. Ya, para que digan de terrorismo. No me da la gana que sigan matando más gente. Se me muere la familia porque no la puedo salvar, y también van a dejar que nos maten a los hermanos de nosotros allí, no, los que están ahora mismo allí, los que están ahora mismo allí, allí, en Cuba, que puedan ver un mensaje, que lo saben porque lo hemos instruido, los hemos instruido, no dejen que te agarre un hermano, allí mismo en Caimanera, el muchacho que estaba hablando es un líder, es un líder, ese muchacho es un líder, verlo ahí, hablándole al pueblo. Ese muchacho, nada más que ellos lo detecten, lo van a querer desaparecer. Por eso es que yo estoy hablando. Y fue como una vez les dije, cuando el pueblo salga a la calle, quítate la máscara, si tú estás decidido a salir, quítatela porque no hay regreso. Esas son las palabras que yo siempre les digo. Cuando tú estás decidido a algo, ya no, tú no te vas a cubrir rostro. Eso fue lo que ha pasado, porque tú dices, bueno, y si me cogen... Si se une todo el mundo, rostro cubierto, no rostro cubierto, la idea es que esto hay que ganarla. No es para perderla, ni para que sigan llenando la cárcel, para que ahora digan los presos del 11 de julio y los presos ahora del 6 de mayo. No, no es así, no es así y es ahora mismo lo que estamos hablando nosotros, y lo que estamos diciendo nosotros desde acá, que la única cosa que tenemos ahora es para poder clamar, mira la hora que es, es la noche, pero mañana es un nuevo día también, pero esta madrugada, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué va a pasar? Entonces ahora en este momento tenemos que estar muy claro, los congresistas cubanoamericanos, Bob Meléndez, eh, María Elvira Salazar, Marco Rubio, todos los congresistas, Todas las personas que han puesto en este pueblo, incluso te digo, Ronald DeSantis, incluso te digo, Donald Trump. I'm telling you, Donald Trump, I'm talking to you. I am Cuban, I am Cuban, and I'm going for you too, okay? I'm going for you. My people need support. My people need support. And my people need people like you too. Mi pueblo necesita ayuda de todos mi pueblo lo necesita, inclusive Donald Trump, que ha visto el problema de Cuba, el apoyo que necesita Cuba ahora mismo, el que no le pueda dar nadie, lo pedimos nosotros, nosotros necesitamos apoyo, y nosotros necesitamos ayuda, y no es cuestión de estar aquí ahora, porque ya van a ver que está uno en la directa, y que uno está hablando, sí, sí, es lo que yo expliqué ahorita, hablando con la gente también de Cuba, porque se lo dije a la gente de Cuba, cuando pude comunicarme, que estaba en contacto, le dije, ok, ya vi el video, ya lo vi, ya lloré, ya grité, pero ahora no voy a resolver nada, mirando el video y aquello, ahora lo que tenemos que poner a funcionar la cabeza a ver lo que hacemos, porque en este momento que quise hablar, este momento quise hablar por hablarlo de los militares, pero yo tampoco me siento que voy a ser útil estando aquí en la pantallita, hablando y diciendo y toda la historia, de verdad que no, ya todo lo que yo he tenido que decir, yo lo he dicho, pero yo dije, yo quiero dar este mensaje por los militares cubanos. Quiero hacer el llamado para los militares cubanos. Para pedirle a los militares que se unan al pueblo cubano, que tengan vergüenza, que tengan dignidad, que piensen en ellos mismos, que piensen en sus hijos, que piensen en el futuro, que piensen en la patria. Que piensen que ellos, incluso como militares, pudieran tener un futuro mejor. Pero viviendo en un país en democracia. Un país donde ellos como militares hagan la función verdadera, la de servirle al pueblo no a los esclavistas del pueblo. No a los asesinos del pueblo. Ese es el mensaje que yo quiero dar en este momento. Donde los militares tienen que entender que si ellos se unen a nosotros, ellos van a ser liberados. Donde quiero dejarle saber a esos médicos, a esas enfermeras. Que han visto tanto, tanto y tanto cómo se le han muerto a las personas allí. Y no pueden hacer nada. Entonces, desde tu casa, tú médico, enfermera, tú, tú. Me están enviando algo de Cuba ahora mismo. Desde tu casa, tú mismo, que tú no estás pudiendo salvar vida. Perdóname que estoy mirando mensajes, me están mandando ahora mismo de Cuba. Y parece que hay una conexión, esto es de La Habana. Y no tenía conexión ahorita, no sé cómo está entrándome esto ahora. Yo no creo, Leyani, no sé si vas a poder distinguir con quién yo estaba en contacto ahí ahora. Ella me está escribiendo. Ok, pero yo les digo, si tú estás médico, enfermera, en tu casa... Y ahora mismo no te das cuenta de lo que está pasando con tu pueblo. ¿Qué vas a hacer mañana en el hospital? ¿Vas a sanarlos? ¿Vas a curarle las heridas? ¿Vas a sacarle una bala? ¿Qué vas a hacer? Creo que eso va a ser más doloroso que ahora mismo tener la dignidad de ponerte tu bata blanca, de salir junto con tu pueblo y que vean que no es un pueblo delincuente, como siempre tratan de dar a entender. No es un pueblo delincuente. Es un pueblo que se está muriendo. Es un pueblo que está avasallado. Es un pueblo que está clamando libertad. Mis hermanos, yo la verdad, sinceramente les digo, yo no sé si hay personas que quieran subir esta directa ahora. Yo no sé si hay personas que quieran decirle algo. No lo sé. Pero esto es lo que yo quiero decir. Esto es lo que yo quiero decir. No sé si la directa está activa o no está activa. No lo sé ya. Pero este mensaje quiero que quien sea que lo pueda dar, que lo transmita y que lo dé. Que entiendan en este momento que verdaderamente necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo de los militares. Necesitamos el apoyo de las batas blancas. Necesitamos que estén conscientes de que ahora mismo no hay vuelta atrás. Cubanos en Cuba, no hay vuelta atrás. Te atreviste, lo hiciste, qué bueno. Que el mundo sepa que no somos carneros, no somos carneros. No podemos ser leones. Podemos ser leones, como mismo se los dije ayer, carneros. Entonces vamos a convertir a los carneros en leones. Vamos a apretar, vamos a apretar. Y si ahora mismo en este momento todo esto termina en algo efímero y no continúa y se termina todo. Y volvemos a lo mismo que ha pasado en otras ocasiones, que ni que Dios lo quiera. Y que mi Cuba sea libre ya, pero si vuelve a pasar, yo me voy a mantener en la misma cubano, en la misma yo me voy a mantener diciendo parón general y vamos a apretar y vamos a apretar porque la dictadura está débil y si tú estás en las calles hoy es porque tú también estás débil de, de hambre, débil de miseria y tú estás débil y aún así estás sacando fuerza para enfrentarla. Es tiempo ya, es tiempo ya. Compartan mensaje, compartan la directa. Cuando termine la van a cortar o la van a... Lo que siempre pasa, señores, compartan el mensaje. Si la directa mía la desaparecen, piensen esto que les estoy hablando. Los militares, mensajes a los militares cubanos de unión, que se unan los militares. Me están mandando mensajes ahora, también de Pinar del Río. Los militares que se unan, que se unan los militares. Las batas blancas que salgan a las calles con sus uniformes, con sus uniformes. Respeto gana respeto. Los pueblos. Los pueblos que son de campo, hagan barricada, cierren los pueblos, logren tener un solo pueblo y declaren los territorios libres en Cuba. Logren hacer eso, logren hacerlo y verán lo que vamos a poder lograr nosotros también. Muy importante quien se pueda comunicar y de las personas que han estado hablando conmigo, si alguien me está pudiendo ver en este momento, vete transmitiendo el mismo mensaje ya. El mismo mensaje ya. Tenemos que hacerlo. Recuerden algo, el pueblo está en las calles, pero nosotros necesitamos los militares. Necesitamos a los militares. Entonces, militares, ustedes, los que han estado esperando, ¿qué más hace falta? ¿Cuál es el volumen de cubanos que tienes que ver? Nosotros desde aquí estamos viendo bastantes cubanos que están. Nosotros desde aquí te podemos decir que Artemisa, que Caimanera, que Mayanao, que el Cerro, que 10 de octubre, que Guaymaro, que Vedado, que Miramar están en las calles. Y ya yo mandé mensaje para allá para mi pueblo y mandé mensaje para otros pueblos que son en los pueblos de campo. Ya lo mandé para allá. No hay garantía de todo lo que vaya a pasar esta noche pero realmente militar, ya lo ves en la calle, ya ves al pueblo, sabes cuándo el pueblo va a salir más todavía, cuando tú te le unas militar, cuando tú te le unas, cuando te le unas, tengo otro mensaje ahora de La Habana, señores, estuve aquí, simplemente para pasar este mensaje, que sea más global, que llegue este mensaje, que hagan un llamado a los militares cubanos, que hagan un llamado a las batas blancas, que hagan un llamado de unión con el pueblo, y a los, a los que están en el exilio, les estoy avisando al exilio europeo que estén alertas, que estén bien preparados. Ahora me están diciendo en un área que me parece que es Florida, que dice que esa parte está tranquila ahora mismo. Ese mensajito sí lo pude leer ahora cuando entró. Que en esa área está tranquila la cosa ahora, me están diciendo. Por favor, todo esto es una incertidumbre aquí, ¿ok? Es una incertidumbre lo que está pasando la represión, ustedes, dos o tres chivatos rondando, rondando, dos o tres chivatos rondando, ok. Ok, señores, por favor, miren, me quiero concentrar. Eh, claro que sí, es que tenemos que darle fuerza, fuerza tenemos que darle a nuestro pueblo, claro que sí. Fuerza, fuerza mi pueblo, fuerza mi pueblo. Y les voy a decir algo, señores. Oremos por Cuba, pidámosle mucho a Dios, pídanle a la religión que ustedes tengan, yo le voy a pedir a Cristo Rey, yo le voy a pedir a él por mi pueblo, yo le voy a pedir a él por eso. Es difícil, pero ¿quieren que les diga una cosa? No nos van a poder parar esta gente aquí, no nos van a poder, yo creo que no voy a gritar más alto que nunca si los Estados Unidos permiten que haya una masacre en Cuba. Yo creo que yo voy a ir presa en los Estados Unidos. Lo estoy diciendo hoy, guárdenselo de recuerdo. Guárdenselo de recuerdo. Y mi esposo está mirando esta directa. Y él no me va a poder parar. Los Estados Unidos tienen que hacer algo ahora. Y si no lo hacen, es el deber de nosotros como cubanos. Es el deber de nosotros como cubanos. Es el deber de nosotros. Hoy están los cubanos ahí en el Versailles. Yo estoy segura que el Versailles ahora tiene que estar lleno de gente allí. Están yendo para allá. Yo estoy segura que han de estar allá. Yo estoy segura que en distintos lugares podrán estar. Les estoy haciendo un llamado desde aquí. Les estoy haciendo un llamado desde acá. Si no entiende el gobierno americano que tiene que intervenir para nosotros, señores, vámonos para Washington. Vámonos para la Casa Blanca. Vámonos todos los cubanos como aquel 11 de julio. Vámonos que no podemos decir que el pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a exigir. Y los congresistas exijan lo que tienen que exigir por ese pueblo. Ya no es que si mira el Internet, desde que hablamos del Internet, desde que hablamos de cómo poner el problema del Internet de Cuba, desde que todo, la dictadura hace lo que le da la gana. Etexa pertenece a la dictadura. Y desafortunadamente, por eso yo se los decía a ustedes, nosotros en el exilio también somos carneros. Porque al final, que hemos tenido que hacer? Pagarle a Etexa para poderte comunicar con el familiar, para poderte comunicar con la persona. Pagarle... ¿Y dónde entra el dinero en Etensa Para todo, para poderte comunicar a la dictadura. ¿Y qué hace Etelsa? Etersa, asesino, criminal. Lo mismo, cuando el pueblo ahora esté como está, lo primero que tiene que entender el pueblo, y muy importante, las oficinas principales del Partido Comunista de Cuba que hayan en los pueblos, ocúpenlas, las estaciones de radio, que sepan y me dirán, María Teresa, ¿qué locura es esa? Es la que es. Eso es estrategias, los más valientes son los que tienen que actuar con estrategia. colarse en esos lugares y los que están allí son cubanos y los que estén ahora mismo en una estación de radio, los que estén en esos lugares que entiendan que el pueblo es más fuerte, que el pueblo va a ganar más, que tienen que entregar esos sitios y eso es lo que tienen que hacer. Las estaciones de policía también, y dirán, ¿quién se acerca a una estación de policía? Pero la estación de policía, Saben los policías también. Que están viendo un pueblo. ¿Qué van a hacer? Cuatro, cinco policías. ¿Qué van a hacer contra un pueblo entero? Ah, que van a venir las boinas rojas, las avispas negras. Ya no se han dado cuenta que los han cogido para show. Que les han quitado sus uniformes de militares para vestirlos de civil. Para hacer una marcha payasa. Para fingirle al mundo que siguen siendo fuertes en una marcha del primero de mayo. Que tuvieron que hacer el día cinco. Y entonces... ¿Para qué a ti te prepararon militarmente? ¿Para payaso? ¿Para esclavo también? ¿Y para asesino de tu pueblo? Entonces ponte del lado de tu pueblo que te va a mirar a ti con más dignidad y con más orgullo. Gánate la medalla del valor por estar al lado de tu pueblo y ayudar a que logre la libertad. Ese es el llamado para ustedes militares. Ese es el llamado. Así hicieron ellos para tumbar a Batista. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros coger los lugares principales clandestino, este es el momento ahora, este es el momento hay una estación, es más que lo voy a hablar claramente aquí, porque siempre lo he dicho, yo he hablado muy ya, mira, yo he hablado muy favorito para mí, la estación de policía de Wine. me fascina la estación de policía de Wine que está allí cerquita del policlínico norte, cerquita del materno, que no tiene protección ninguna, y por qué no le meten candela a todo aquello allí terrorista María Teresa ok no importa yo lo estoy diciendo no me importa si yo estuviera ahí hace rato que hubiera Dios DION llama lo que tienen que hacer es eso todos los puestecitos esos militares todo lo que hay eso es lo primero clandestino ahora mismo lo primero lo primero que hay que hacer para que ellos sientan ¿sabe qué? el miedo que tienen que sentir lo que yo les he dicho reprimir al represor reprimir al represor hasta que el represor reaccione y se dé cuenta o te unes o te mueres una de dos es la que va a pasar aquí Señores, yo en un día como hoy y en esto que está, a mí no me gusta mucho estar hablando porque aunque me pudieran decir María Teresa habla ahora y, y estoy leyendo que me dicen quédate para que le des fuerza al pueblo, entiendo eso, pero no me siento útil realmente sabiendo que puedo estar en otras funciones ahora mismo, que puedo estar tratando de conectarme, que puedo estar tratando de saber qué está pasando, que puedo estar poniendo mi mente a pensar a ver qué es lo que vamos a continuar y yo no soy yo sola, somos muchos. Lester Alejandro es un error o quiere subir aquí conmigo. Voy a poner que sí. ¿Sí? Déjame ver. Oh, no, no es Lester. Tengo milagros. Ok, estoy poniendo. Unable to add guest. Bueno, me está diciendo que no se puede añadir. So, la persona que estaba se quitó. Ok, milagros o algo así fue la que entró y se quitó. Y Lester Alejandro, que también estabas mirando. Bueno, Lester, parece que tocaste algo. Lester Alejandro Rodríguez también. Miren, mis hermanos, transmitan el mensaje, transmitan el mensaje. Este es un momento de ponernos a pensar ahora bien lo que vamos a hacer acá, de ponernos fuertes nosotros aquí, aquí con el gobierno de los Estados Unidos, también tenemos que ponernos fuertes, tenemos que reclamar. Nosotros no nos esperamos esto así, ahora, de poder decir, mañana tú puedes tener un plan y decir, ¿y ahora qué es lo que hago? Bueno, ahora desafortunadamente todos los planes se quedan a un lado, y ahora los planes son Cuba. Los planes ahora son Cuba, qué es lo que vamos a pensar, qué estrategia vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, pero lo que sí tenemos que saber es que hoy, hoy, muchas personas acá podrán estar despiertos, otros se irán a acostar, pero Cuba ahora está ahí y eso es a los lugares que a lo mejor no le han quitado la electricidad, porque ellos sabrán lo que hacen, pero si quitan electricidad, la oscuridad es tu mejor amigo, porque la oscuridad cubano es tu mejor amigo, para encontrar todos esos lugares para donde te llevan detenido, esos son los primeros que hay que darle caña, esos son los primeros, y le voy a hablar una cosa también a mis hermanos, es difícil lo que yo estoy hablando también, el pueblo cubano no tiene armas, pero el pueblo cubano se puede armar también, porque cuando ustedes tengan militares que se pongan del lado de ustedes ya tienen armas, pero los que no se pongan, quítensela quítensela porque aquí hay bastantes hombres guapos que son capaces de enredarse y cuando tú coges un policía de esto que tienen miedo porque ellos, ellos tienen miedo, ellos tienen miedo y cuando tú los veas a ellos podrán dar un tiro pero en la otra le van a quitar el arma y cuando le quiten el arma el pueblo cubano se arma porque el pueblo cubano tiene que adquirir armamento también, el pueblo cubano lo tiene que adquirir, entonces que aprendan todas estas cosas, que sepan lo que tienen que hacer y como mismo digo, ahora ya sé que hay dos personas acá que están pudiendo comunicarse conmigo. Que por lo menos tienen conexión. Y si me están viendo ahora mismo, que no he visto que están por acá por la directa. Pero si me están viendo ahora mismo, que puedan transmitir el mensaje por WhatsApp. Por WhatsApp. Manden el mensaje. Manden mensaje. Los médicos, las enfermeras, los profesionales. Que salgan a las calles con sus batas blancas a apoyar al pueblo. Que se vea que el mundo profesional también de Cuba está en desacuerdo. No quiere la dictadura. Salgan a las calles para que ustedes se den cuenta que es mejor salvar la vida de los cubanos ahora que tenerla que dejar ir en un hospital donde no lo vas a poder salvar. En esa miserable potencia médica mundial donde tú como médico no puedes salvar vida, mi hermano, mi hermana. No puede, mi pueblo. No pueden. Entonces este es el momento de hacer esto. Este es el momento. A los médicos, a las enfermeras que viven en el exilio que pertenecen al gremio médico, conéctense con todos los médicos que conozcan de allá, pídanle apoyo, díganle que este es el momento de mostrarle al mundo que hay personas en la calle que están unidas con su pueblo, que son los que deben de salvar vidas, que si ahora mismo hay una matanza allí, a ellos son a los que van a llamar, que recuerden la etapa del COVID, cuando no podían ni sobrevivir ellos mismos, que recuerden eso, que lo recuerden, pero que no lo vean ahora con la sangre corriendo de nosotros entienden, no? La sangre de nuestro pueblo. Muy importante que haya esta unión. Muy importante que encuentren y detecten los lugares de gobierno. Las estaciones de radio. Poder adquirir las estaciones de radio. Señores, estrategia. Y como les digo, hay un muchacho que vive, de hay manera, es un líder. Es un líder. Se le ve que es un líder. Se le ve que es un líder. Pero les voy a decir algo, mis hermanos. Les voy a decir algo. Un líder eres tú. Un líder somos todos. Todos somos un líder, todos somos líderes, ¿oyeron? El líder está en ti, y tu líder principal es Dios, encamínate a él, encamínate a él. Ya, esos, eh, ya quitaron el internet, sí, sí, pero hay unas áreas ahora que están, que están conectándome, ¿ok? y no, yo no voy a mencionar el nombre, no te preocupes, que están conectándome y ya ahí estoy pudiendo tener conexión para saber que por lo menos ahí se están conectando, pero ya les expliqué, hay una parte que está tranquila ahí, que no está pasando nada para la parte de Florida. Y entonces es un momento bien importante. Eh, Sai de Chailin John, gracias por estar acá, mi hermano. Saludos hasta Europa también. Estoy haciendo un llamado al exilio europeo para que estén preparados ustedes. Si aquí en los Estados Unidos no va a haber una respuesta concreta con nosotros y les va a parecer que los cubanos que habemos en América somos muy pocos, entonces que vengan los cubanos que están en Europa, para estar aquí con nosotros y que ellos entiendan que hay un gran pueblo cubano que no va a permitir que maten a nuestros hermanos allí. Hay leyes, pues las leyes tendrán que ajustarse, porque nadie más que los Estados Unidos sabe que ellos están en riesgo ahora mismo también. Las relaciones con Putin, ya lo dije anteriormente, no son por gusto. Ahora entiendo que tenemos a un presidente que tiene un problema cerebral, pero problema cerebral no puede tener los que están detrás de él, que saben verdaderamente lo que hay que hacer ahora. Y este es el momento de darse cuenta que cualquier situación con Cuba es una amenaza para los Estados Unidos también. Entonces tienen que apoyar al pueblo cubano. Esto es una noche larga. Esto, esto es ahora para ver todo lo que se pueda determinar, todo lo que se está viendo. Y hacemos muy bien con enseñarle a nuestro pueblo con las protestas que el pueblo, tú estás en las calles y nosotros también. Y todo el que pueda estar en un lugar o en el otro, ahí estará. Pero desde cualquier lugar que estemos, estamos todos por ti. Estamos todos por ti, cubano, en Cuba. Estamos todos por ti. Pero lo que no puede pasar es que esto se quede en palabrería y que de nuevo se quede el pueblo cubano embarcado allá. Esta madrugada, como les digo, será larga. Pero tenemos que encontrar alternativas. Y con esto que tenemos, que decimos, ¿cómo nos comunicamos ahora? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo sabemos? Porque dependemos, ¿ves? Es posible, por favor, que las primeras oficinas de Texas que vean las puedan coger porque nos hacen falta. Hace falta agarrar las oficinas de Texas. Agarrar a Texas. Eso es lo que hay que hacer, agarrar las instituciones como esas y tenerlas de parte del pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, eh, gracias por haber estado aquí compartir. Si esta directa la tumban, si esta directa la cortan, si esta directa pasa lo que pasa, recuérdate del mensaje que te di, escríbelo aunque sea en un cartelito en las redes, mándalo por WhatsApp, hazlo llegar por WhatsApp, por Telegram, por la manera de comunicación que tú tengas. Que llegue al pueblo cubano, que llegue el mensaje a los militares de unirse al pueblo cubano, que los militares se unan al pueblo cubano, que las batas blancas salgan a la calle y que el pueblo cubano tenga un respaldo también. Y que los cubanos que estamos aquí y los cubanos que están en el exilio, que también en el exilio europeo, se den cuenta que ahora mismo vamos a necesitar también del apoyo de ellos. Y que el apoyo de ellos tiene que ser precisamente aquí en América. Los que puedan venir, no ahora mismo que digamos, oye, cojan un pasaje y vengan para acá. No, aquí hay que saber todo cómo será. Aquí hay que saber todo cómo será para entonces poder decir, oye, mira, necesitamos apoyo del exilio de Europa. Pero lo necesitamos aquí en América, parados frente a este gobierno que entienda que nosotros no vamos a dejar que maten a nuestros hermanos ahí. Así que, pueblo cubano, estás en las calles y nosotros estamos contigo. Porque aunque estamos en el exilio, seguimos siendo cubanos, seguimos siendo tu hermano, tú sigues siendo mi pueblo, tu pueblo de ti, nuestro pueblo, nuestros hermanos. Y nosotros no vamos a parar en estar en esta lucha contigo porque yo misma lo he pedido. Yo lo he dicho también, basta ya de estar hablando por acá, basta ya de estar haciendo proyectos, basta ya del cartelito, de la bandera, de la cosa, basta ya. Es un momento de lograr la libertad de Cuba. Y la tenemos que lograr. Como les digo, ya yo le hablo a ustedes ahora aquí. Digo, lo que yo quiero ahora mismo, ustedes saben lo que es. Cualquier cosa me va estar hablando aquí. ¿Entiendes? Yo quiero soluciones. Quiero soluciones. Y para encontrar soluciones hay que poner a funcionar la cabeza y hacer las cosas que se deben de hacer. Entonces, mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí conmigo. Bendiciones a todos ustedes que están aquí ahora conmigo. Se los agradezco, perdónenme de nuevo, María Teresa sale con bata de dormir aquí, pero no importa, aquí estamos. Esto no es una carrera de modelaje, ¿ok? Esto es una carrera contra el tiempo, por salvar vidas. Y las vidas que estamos tratando de salvar son las de nuestros hermanos. Y desafortunadamente en este momento, esas vidas que están en peligro, mira dónde estamos nosotros, mira, no estamos ahí. Y eso es un problema grande que tenemos que resolver. Entonces, se tendrá que preparar este gobierno para meter presos a muchos cubanos. Va a tener que meter presos a muchos cubanos. O de lo contrario, ellos pagarán por cómplices. Y no van a querer tener a tantos cubanos aquí en contra. Yo estoy segura que de alguna manera este gobierno va a reaccionar. Especialmente después de las últimas declaraciones de la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos siempre se ha identificado por intervenir lo que pasa es que Cuba no llama la atención suficiente o hay mucha complicidad desde cuando fui del Castro. Ya yo he entendido muchas cosas. Yo, la que no le gustaba política, la que no sabía de nada, ya he entendido muchas cosas. Alberto Verdesia, bendiciones para ti. Margarita Mirabal, Leyani, Alegra Delgado y todas las personas que están aquí ahora mismo. Mis hermanos, sé que hay personas acá en la directa. Me voy a despedir, me quiero concentrar. Yo no soy la libertadora de Cuba. Pero yo quiero la libertad de Cuba. Y esta cabecita tiene que ponerse a pensar. Sí. Yo quiero libertad para mi pueblo. Y la quiero. Y no, no puede ser esto. Bla, bla, bla, bla, bla. nada más. No estoy de acuerdo. Ya les digo, me siento mal hablando. Me siento mal cuando estoy hablando. En un momento que es lo que tengo que estar haciendo. De verdad. Este presidente no es como Trump. Claro que no, Luis Hernández. Por favor, Luis. Si Trump hubiera estado ahora. Yo creo que hace rato nosotros hubiéramos logrado derrocar a la dictadura. Cuando Biden llegó, lo que hizo fue alimentar. Más nada que eso. Pero bueno, en este momento, ya a lo hecho, pecho. A los muertos que tenemos en Cuba, que han asesinado. A los que han muerto en el mar buscando libertad. A los que han muerto en la frontera buscando libertad. A los presos políticos que han hecho huelgas de hambre y han muerto en las cárceles buscando libertad. A los que han asesinado buscando libertad. A todo eso ya fue lo hecho y hay que ponerle pecho, hay que ponerle pecho ahora, porque todos esos presos políticos que están allí, entre las cosas que tenemos que hacer, pueblo cubano, es abrir esas cárceles, porque cuando ellos salgan, somos más todavía, ¿oyeron? Y los presos ahora mismo en las cárceles que saben, que están esperando un levantamiento. Que ayer mismo yo estaba en la directa. Y les dije, me están llamando de allá. Me están llamando de allá y no sé cómo hablar. Porque sabía que me lo iban a decir. Mira, el pueblo salió para la calle. Sabía, no tenía palabras para poder hablar. Ellos están atentos. Al manvi, bendiciones. Oye, qué bueno que tienes conexión ahora. Concho. Les voy a decir una cosa. Ellos están esperando. Ellos están esperando que el pueblo cubano reaccione. Porque ellos allí dentro también van a dar fiesta. Entonces, por favor, no den un paso atrás. Todo lo pueden en el nombre de Jesucristo que los fortalece. No den un paso atrás. No den un paso atrás. Mantengan la fuerza y defiéndanse. No se dejen matar. No se dejen matar. Aquí cualquier cosa es un arma. Y siempre se lo he dicho. Cualquier cosa es un arma. Si tú comías con cuchara y el tenedor lo dejabas a un lado, el tenedor ahora te hace falta. La tijera de cortar tela también te hace falta. El clavo, el clavo que tú tienes para clavar, ese te hace falta. Hasta el palo de escoba te hace falta. Lo que sea te hace falta. ¿Oyeron, cubano? La cuchillita de afectarte te hace falta. No somos criminales, no. Simplemente nos vamos a defender de los criminales, ¿entiendes? Nos vamos a defender de los criminales. Si te gusta mucho escribir esto. Mira, si le da duro te saco un ojo, ¿verdad? Y no estoy mandando a sacar un ojo. Pero, señores, es un arma, ¿ok? Porque donde te vengan para arriba y tú le hagas a uno así, ese te va a soltar. Y cuando caiga al piso le caes arriba tú. Y si tiene un arma, ya ese no tiene arma. La arma la tiene el pueblo cubano, ¿ok? Desafortunadamente es así. Sinceramente. Gracias, mis hermanos. Como les digo, no, no siento que es día realmente... Para directa de poder hablar cuando realmente estamos viendo lo que hemos pedido. Y si estamos viendo lo que hemos pedido, es más tiempo de no hablar tanto y hacer más. yo so quiero enfocarme en lo que yo puedo hacer ahora. Bendiciones. Gracias por estar acá. La directa dicen que no se puede compartir, pero si pueden coger el enlace y compartirlo, entonces compartan la directa. Pero si no se pudiera compartir, señores, manden el mensaje que les dije. Unión, que los militares cubanos se unan a nosotros, que las batas blancas salgan a las calles, se lo voy a poner en una síntesis. Militares cubanos, únete al pueblo. Militares cubanos, que sabes? ¿Qué estás esperando? Ahora llegó el momento, después no me digas que no, que mira, que no salieron. No, no vengas a decir que estás con nosotros y que no estás con ellos. Y ahora que llegue el momento, no me lo demuestres, porque entonces ya no voy a creer en ti tampoco. No voy a creer. Y los médicos y las enfermeras, los cirujanos, los radiólogos, todos... Las batas blancas, pónganse sus batas blancas y salgan a la calle con ellas. Que vean el respeto de un pueblo, que lo vean. Y voy a hablar ya que todos somos delincuentes. Ok, los delincuentes, los delincuentes entonces, este es el momento de actuar contra los verdaderos delincuentes que te hicieron así a ti, delincuente. Porque tú no hubieras sido delincuente si tú no hubieras estado allí víctima de una dictadura. Porque está el delincuente descarado, pero hay mucho que ha tenido que hacerlo para sobrevivir. Y eso es lo que creó la dictadura de Fidel Castro. Y eso es lo que fomenta ahora Díaz Canel. Y ese es el descaro que tiene Raúl Castro. Que el cangrejo puede salir a la calle y andar por las playas de Cuba, vivir Cuba como si le diera la gana, vacilarla como quiera, salir a la calle en un carro, atropellar a una muchachita de 19 años, dejarla paralítica allí en una, en una, en una, en una cama allí prácticamente, que lo que puedes hablar, pero está toda destruida y a su bebé también. Y no hay justicia para el pueblo cubano. No hay nada. Y aún así. Verlos con el miedo de ver que te destruyeron la vida, que te sacaron un riñón, que te tuvieron que hacer mil cosas y tener que decir yo no estoy en contra de la revolución, yo no soy contra revolucionaria." ¿Qué les parece? ¿Entienden hasta dónde han llegado a hacerles daño a ustedes? No puede haber miedo, ni un paso atrás. Bendiciones, mis hermanos. Iris Isabel Chichita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas bendiciones para ti. ¿Tienes algo que decirnos por aquí ahora? ¿Cómo están las cosas ahí ahora? Y perdona, te estoy haciendo la pregunta aquí en vivo porque me fui a salir y te vi y definitivamente me parece que estás acá mirando, igual que Raiza Castillo también. Ok, llegó nuestro día, hermana. Esto es sin retorno hasta lograr nuestra merecida libertad. Amén, amén. ¿Qué has visto entonces? Eh, ahora mismo en la parte de La Habana recuperaron internet en algunas áreas. ¿Qué has sabido tú ahora por allá? Mi hermano, perdonen, pero de verdad que bueno, vi ahora mismo y quería saber ahora, de último momento, en el tiempo que estoy hablando, lo que pudiéramos estar sabiendo. Como les digo, ya ya la verdad que no quiero estar en la directa hablando, no, estoy compartiendo desde temprano, pero te están quitando el servicio, ya. Si no, no, yo ahorita no me estaba pudiendo comunicar para allá y ahora estoy viendo que me están escribiendo. sí Marianado está en la calle, sí está Marianado también. Que hay manera que ya lo sabemos, pero bueno, te digo, Marianao, el cerro, el cerro también está en las calles, 10 de octubre, Guaymar, Ovedado, Miramar, Artemisa también, ¿ok? Eh, algunos tienen internet porque tienen el VPN, son las personas que puedan bajar el VPN, poner el VPN, son las que están pudiendo entonces a lo mejor conectarse ahora, so, transmitan de alguna manera este mensaje, recuerden, crear barricadas en los pueblos que puedan estar levantados, saber que pudieran lograr un territorio libre, un territorio libre con barricadas que no puedan entrar. Con barricadas que no puedan entrar. Un territorio libre en Cuba. Eso es el primer paso para poder derrocar al Partido Comunista de Cuba. Entiéndanlo, cubanos. Lógrenlo. Lógrenlo. Los militares, únanse al pueblo cubano. Las batas blancas representen a su pueblo. Y representen que ustedes quieren salvar vidas. Representen eso. Y cubanos que estás en las calles. Todo lo que tú tengas a tu alrededor es un arma. Clandestinos, este es el momento verdadero de hacer lo que hay que hacer. Ahora es el momento de hacer todo lo que se puede hacer. Recuerda que la noche puede ser tu mejor amiga ahora. Entonces, te quitan la electricidad cada rato, ¿verdad? Te la quitan. Ok. Ayúdalos a que no haya más. Sin mucho más que decirte. Ayúdalos a que no haya más. No importa. La noche va a ser tu protección también. ¿Ok? Bendiciones, mis hermanos, y estamos acá y nosotros por acá tenemos que hacer lo que debemos de hacer también. No se puede quedar el pueblo cubano esperando por nosotros. Bendiciones, gracias a ustedes por estar acá. Como les digo, no quiero hablar, quiero hacer. ¿Okay? Bendiciones, Dios, patria, vida y libertad. Viva Cuba libre, libertad para nuestros presos políticos, que no hayan más presos por esto que estamos, sino que hayan hombres libres y mujeres libres. ¿Ok? Sí, exactamente Luis Hernández, que no hacen nada en las calles gritando que ocupen los lugares importantes, exactamente, y ese es el mensaje, tienen que ocupar los lugares importantes, tienen que ocuparlo, tener una parte acá y buscar los que verdaderamente son un grupo más valiente que puedan llegar y coger lugares y agarrar esos lugares, detectar a los que sabes que no sirven, neutralízalos, no hay que matarlos, neutralízalos. Por ahí se encuentra una soga, una sábana, lo que sea. Amárralos ahí. Cojan una casa de control. Y en esa casa de control amarren a todo el que ustedes saben que va a ser un estorbo para ustedes también. Y agarren los lugares importantes allí. Los lugares importantes. Tengámoslos del lado de nosotros. ¿Ok? Muchas bendiciones, heres Isabel, chichita. Bendiciones. Que Dios ponga su mano acá. Que podamos lograr verdaderamente la libertad. Y que sea este el gran primer paso a la libertad del pueblo cubano. Efraín Puzzarón, mi hermano, gracias por llegar aquí ahora. Gracias. Sé que estabas también ahora mismo en lo de lo de las protestas que salieron y tratando también de, de dar la información. Bendiciones, mis hermanos. Ya les digo, señores, entré a dar el mensaje. Quiero sentirme productiva. Los quiero mucho. Bendiciones. Dios, patria, vida y libertad, libertad para nuestro pueblo. Cuba, no te avergüences ni nos avergüences a nosotros. No hay un paso atrás. No dejo un paso atrás. Tú eres más fuerte, tú eres más, tú eres poderoso, tú eres valiente, tú no eres un esclavo, tú tienes derecho a la vida, tú tienes derecho a la libertad, lucha contra los, contra los asesinos, lucha y recuerda cada daño que te han hecho. Y cuando te mires a ti mismo, recuerda cuánta vida te han robado, te han robado la vida y los años que te queden por vivir, tienes todo el derecho a vivirlo en libertad. Dios, patria, vida y libertad, libertad para nuestro pueblo cubanos en Cuba, manténganse firmes, y tomen las instrucciones que les estamos dando desde acá. Militares, únanse al pueblo cubano. Cubanos, estás en las calles, pero neutraliza los lugares importantes. Neutralízalo. Los profesionales a las calles, los profesionales a las calles con sus batas blancas. Ponte tu bata blanca. Ponte tu bata blanca. Sal a las calles. Este es el momento de salvar vidas. Este es el momento. Y no tengan miedo. Y a los policías empiecen a desarmarlo. Y no dejen que se lleven a ningún hermano. No se queden mirando magas, natones, ni y que se lleven a la gente frente a la cara de ustedes. Que no suceda más. Si van a coger a uno, nos tienen que coger a todos. Y si hay dos policías llevándose a uno para el carro de patrulla, dos policías no son más que diez mirando. Cuando ustedes rompan ese hielo, cuando ustedes rompan ese temor, cuando ustedes vean que se convierten en merengue, esa gente que los atacan a ustedes, ese día tú, cubano, te vas a dar cuenta que has perdido demasiado tiempo. Llegó el momento, llegó el momento. Con Dios por delante, sigan adelante porque lo podemos lograr. No den un paso atrás y no están solos. Nosotros no los vamos a abandonar. Bendiciones. Me despido de ustedes. Dios, patria, vida y libertad.